Bueno, mami, hoy vinimos a pasarla súper delicioso. Pero se tiene que olvidarse de su papi y de su mami. Pues sí, amiga, pero no es que no puedo llegar borracho. Donde mi mamá se dé cuenta que. Y si acaso usted le va a decir, no, hoy vinimos fue a disfrutar. Y acá mi favor se toma uno, porque usted no ha tomado nada. Ay, no. No. Qué pereza con usted. Empezamos las vibras con alturas nos quedamos arriba en el ah, mi amor le mandé el muchacho la mesa. ¿eh? Gracias. Uy papi, ¿sabe qué? Ganó César con Lady Oise. Sí, me gustó okay? Uf, papi, ¿qué? Uff, papi, aquí no le ha a la nena tan linda, hombre. <risa> Ay, parcero, si le gusta. Y no que me diga. Yo la saco ligerita. ¿En serio? ¿Y cómo pues? Ay, papi, a. mágico. Uff, se han tonado. Ja, obvio. ¿Sí? La estamos pasando increíble. ¡Hágale, ¡Ah! hágale, mueva, mami! uy no lady qué pereza salir con usted hubiéramos sabido que se iba a comportar así mejor lo hubiéramos dejado en la casa pero por qué ustedes están en los y yo estoy en lo mío además a mí no me gustan esas cosas uy no qué fastidio usted es ¡qué mal! no yo no quiero bailar uy no qué pereza con usted Bueno, lady, usted se va a tomar esto. Y esto se pasa con esto. Tranquila, que suele quitar todos los malestares. Hágale. No. Si un amigo te invita a hacer este tipo de cosas, déjame decirte que esa persona no merece estar en tu vida. Porque un verdadero amigo jamás te empujará hacia el vacío, hacia una vida perdida. Así que familia, si alguien te insinúa a experimentar esto, aléjate totalmente. Es mejor estar sola y no mal acompañada. Existen ocasiones donde decir no es necesario y vas a perder muchos amigos al no querer seguir sus pasos. Pero vas a ganar tu vida, que es lo más valioso y un futuro prometedor, sin fallas y sin inconsistencias. Soy TJ Broly y si este video te gustó, compártelo y no olvides comentar.